Cande, para preguntarle muchas cosas si va a estar o no en el bailando en qué anda su corazoncito eh, que después les voy a contar y también cómo se siente de salud, se acuerdan que vos le preguntaste a Marcelo, su papá cómo la acompañaba en estos altibajos este, que a veces tiene y que también le pasan a muchas chicas y sobre los que ella también siempre da su testimonio para ayudar, vemos la nota Cande, ¿cómo estás vos? En lo yo, personal. Yo estoy muy bien. ¿Sola? Estoy sola. ¿Ah? Sí, estoy sola. Tardó la respuesta. Tardó, ¿no? Sí. No. Chile sí, ahí. No. en España? No, en España tuve unos cruces con, con Cot y obviamente tra trabajé con él la canción que voy a sacar. Tenemos una canción que vamos a sacar seguramente más adelante o no. Depende, bueno... Pero tengo la mejor con él, ya lo dije, eh, me crucé y nos queremos mucho, sentimos mucho amor el uno por el otro. Porque pero por ahora, por ahora nada. En las últimas horas No me encajes más novio, por favor. ¿Te molesta? Te espanta, no, <risa> ¿Te espanta a otro? No, no. posibilidades. No, pero, pero <risa> ¿viste cuando ya te, te así te vende la mano con ahí? Ya estás, estás casada. hablo por estas horas de una posible reconciliación con Coti. Eh, yo creo que, a ver, reconciliación a nivel pareja, sí. no, a nivel humano estamos sí. ya re reconciliados y está todo más, no. más que bien, eh, a nivel pareja todavía no sé, no sé, no no sé, lo dejo recontra abierto y se lo, lo dejo a su criterio, <risa> no sé, no sé, ni idea, Quedaron ¿viste cuando cenizas? no sabes? Sí. Eh, y bueno, sí, oh, oh, no sé si cenizas, pero tuvimos <risas> una relación larga, muy intensa y, y bueno, nada, no es tan fácil a veces, hay que hacer un duelo y, y bueno, nada, vamos a ver qué pasa. Vivo el día a día. Wow, estaba divina ayer, divina, en el, esto es fue linda. en el evento de Puli de la María, persona. en la inauguración de su zapatería, ¿no? porque es una casa de zapatos, sí. de botas maravillosas, y habló de esto, la vi como un buen semblante, la sí, verdad se que la vi la vi vi, se la veía muy bien. Sí, ¿Era de día? Bien. ¿El evento o de noche? No, de noche. Ah, no, por la eh, gafas. Por... Sí. Pero bueno, Se gusta, sí. eh. claro, Lo que quería agregar es que yo hace unos cuantos días le había escrito a y le digo, ¿y volviste? con Coti, bueno, no me había contestado y hoy justo a la mañana Cande, si estás ahí eh, me pone como un emoji, como diciendo bueno, la tercera es la vencida que volvieron eh, a estar juntos, lo que creo es que ella no lo termina nunca de confirmar o no lo dijo ayer en la nota, si sí volvieron, o sea Coti y Cande están juntos de vuelta, es porque me parece que quieren ir de a poco y que no quieren estar tan expuestos como estuvieron antes, porque se acuerdan que en muchos lugares hablaron cosas este sobre él o cómo la trataba cosas que en definitiva digamos yo no sé dónde se filtraron pero que en un momento manosearon me parece el vínculo que ellos tuvieron alguna vez sí. entonces creo que va con pie de plomo, pero lo cuento porque se lo pregunté directamente para saber si habían vuelto o no y volvieron y aparte se le había vinculado a ella con un chico uruguayo también ella ¿no? estuvo se peleó. ¿Tuvo? Sí. con él ah. estuvo, estuvo, estuvo, estuvo, me parece, que parece tratando de, de no hacer otra ella, historia, pero está enamorada lo, de Coti lo supimos de Coti en su momento de cómo había sido la sí. relación, ¿lo contó ella o no? Es okay. que no, no, pues, sí. salió información, digamos, errónea. ¿Ella en sus redes hizo no, no, el cargo? No, no, no dice eso. que fue bueno. pues, errónea. Lo que dijo es que en un momento fue como que la pasaron mal, pero bueno, ahora están juntos. Me encanta. Huella.